La unidad 1 del curso Valorando la Educación a Distancia se titula Generalidades de la Educación a Distancia y le permitirá introducirse en la historia, sus antecedentes, evolución y características. Además, podrá reconocer las diferencias y semejanzas que tiene con el sistema presencial tradicional. La unidad 1 se divide en tres subtemas. 1.1. Antecedentes, definición y generaciones de la educación a distancia. 1.2. Características de la educación a distancia. Y 1.3. Semejanzas y diferencias entre la educación presencial y a distancia. En la primera semana se estudiarán antecedentes, definición y generaciones de la educación a distancia. Al desarrollar este tema, descubrirá cuándo nació la educación a distancia cuáles son sus bases teóricas y definición. También conocerá cómo ha evolucionado desde la educación por correspondencia a la educación interactiva. En la segunda semana, desarrollará los temas Características de la educación a distancia y semejanzas y diferencias entre la educación presencial y a distancia. Gracias a su estudio, podrá conocer las características de la educación a distancia para luego resaltar aspectos comunes y diferentes de este sistema en relación con sistema presencial, lo que le permitirá valorar sus ventajas y conocer las desventajas. Al finalizar cada tema, podrá autoevaluar su aprendizaje con actividades dinámicas. Una vez que concluye el estudio de la unidad, debe cumplir con un reto que le ayudará a obtener la primera insignia de conocimiento básico en educación a distancia. Al finalizar la primera unidad, será capaz de reconocer las generalidades de la educación a distancia, distinguir la educación a distancia de la educación presencial y valorar las ventajas de la educación a distancia como una oportunidad para el cambio. Felicitaciones por iniciar este nuevo reto de aprendizaje.